Ya estás saliendo con alguien más o de repente has pensado en mí Dime, ah, por fin encontraste esa paz que buscabas, sabías que sigo esperándote a ti porque todavía no te olvido Ojalá no te hubiera conocido Tengo tres mil preguntas que te quisiera hacer Y la primera es un día nos volveremos a ver Baby, todavía no te olvido Ojalá no te hubiera conocido Tengo tres mil preguntas que te quisiera hacer Y la primera es un día nos volveremos a ver Oye oh, yeah. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ninguno de mis mensajes has recibido. Eres feliz, todo va bien, un me extrañas. Todavía pones mis canciones cuando te bañas. Pensaste en lo que pasó, cómo fue el que empezó. Porque es que fracaso, que no sobrepaso. ¿Cuánto nos traspaso? ¿Dónde nos rebaso? por todo locura o también nos arrasó?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 ¿Cómo resistir más? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Saber dónde estarás o algún día me encontrarás? ¿Volverás? Me darás un beso para prometerme que jamás te irás Porque el desinterés es el mismo cliché Temes por otra vez pensar en ti ¿Cuántas después ¿Cuántas promesas me faltaron por cumplirte? Dime, que pude hacer tan malo para que quisieras si te Todavía no te olvido Ojalá no te hubiera conocido Tengo tres mil preguntas que te quisiera hacer Y la primera es un día nos volverá